Hola a todos y bienvenidos a mi nuevo canal que se llama Rita y su cerdita. Se llama así porque va a girar alrededor de mi mascota, Maya, que es un minipi, que es una raza de cerditos enanos. En mi canal os daré consejos sobre educación, alimentación, cuidados básicos y os enseñaré mi día a día con un animal tan peculiar, para hacer de la aventura de tener un cerdito una experiencia inolvidable. Entonces, si tenéis un cerdo o si queréis adoptar uno y queréis informaros primero, o simplemente os gustan los animales, Suscribiros a mi canal que iré subiendo vídeos regularmente. Y esta es Maya, la primera protagonista de nuestro canal que cumplió un año y tres meses este febrero. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like y no olvidéis suscribiros. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete!